¿Qué descubrió Nikola Tesla? Nikola descubrió las ondas escalares, la vibración, la frecuencia que mantiene todo conectado. La propia galaxia está conectada por esta energía. Ondas escalares electromagnéticas, que fueron nombradas y descubiertas por Nikola Tesla gracias a la patente 512-340, con la cual Nikola consiguió neutralizar la autoinducción, despojar a la energía electromagnética de las ondas hercianas al lograr aislar el campo electromagnético de la energía descubrió la existencia de las ondas escalares que llamó la energía radiante porque se irradia es la energía que irradia cualquier cosa es decir Tesla al limpiar las ondas hercianas que existen en la energía electromagnética queda otro tipo de energía, que es la onda escalar, la vibración propiamente dicha, que es una energía que son frecuencias que la propia naturaleza usa para generar el tiempo-espacio, la realidad, la materia. Todo vibra. Todo tiene una onda. La vibración que emite cualquier persona, objeto o unidad dada, desde una flor hasta un planeta, contiene o emite una energía radiante, unas ondas escalares, que se propagan por el espacio-tiempo como frecuencias, como vibración. Dicha vibración... Existe en cada cosa, en cada ser, en cada objeto Es la suma de sus partes Dado que la fuerza o energía radiante Surge desde el interior de cada partícula o quantum de la realidad Es decir, que nuestro cuerpo Es la suma de todas sus partes Y cada parte vibra Con una determinada frecuencia si sumamos todas las partes, pues obtenemos la vibración total de nuestro cuerpo. Por tanto, el gran tercer principio hermético, el principio de la vibración, incorpora la verdad de que el movimiento está presente en toda cosa en el universo. Que nada está en reposo, que todo se mueve, vibra y gira. A estas ondas o energía escalar o radiante la llama William Ray Orgón. Posteriormente, hay que recordar que a esta energía o vibración fue llamada de mil formas en la antigüedad y ahora han sido demostradas por la ciencia y la llaman ondas gravitacionales y dicen que Einstein tenía razón. Por tanto, todo lo que diseñó Nikola Tesla funciona dado que se basa en estas ondas gravitacionales ondas G que las llamamos así porque son las ondas de la quinta fuerza o de la fuerza galáctica o de la fuerza G cuyo núcleo está en el centro de la galaxia el núcleo de operaciones dado que esta energía es una energía inteligente y dado que el núcleo de la galaxia es un emisor de estas frecuencias. Desde allí, este centro, todo está conectado. Digamos que todo vibra conectado al centro, al centro de la galaxia. El nombre que Tesla usó para esta energía, que fue llamada energía escalar también, o es llamada energía punto cero, como digo, la llamó energía radiante. Luego un profesor nacido en 1952... Un ingeniero, k ha realizado versiones modernas de la transmisión de ondas escalares. Además, ha descubierto las ondas escalares magnéticas, llamadas meilianas, que gobiernan la comunicación celular en todos los sistemas orgánicos vivos. Entonces, ¿qué es una onda escalar? Os voy a mostrar la figura de este profesor, de este doctor k nos dejó esta imagen. Las ondas escalares eléctricas son ondas longitudinales, es decir, ondas que se propagan en dirección del vector del campo eléctrico. En contraposición a este tipo de ondas están las ondas electromagnéticas, que son ondas transversales en las que la dirección de la propagación de dicha onda tiene lugar en sentido perpendicular al campo eléctrico y magnético. Por tanto, tenemos dos tipos de energía que discurren en planos distintos. Aquí os dejo otra imagen, que es la comparación de la propagación entre las ondas hercianas y escalares. Las ondas transversales... Y longitudinales. Entonces tenemos que las propiedades de esta energía, de estas ondas, es su propagación longitudinal. Y la siguiente propiedad es que las ondas escalares no son apantallables. Es decir, atraviesan la materia. Por ejemplo, atraviesan la Tierra en línea recta desde una antena emisora a la receptora. Atraviesan, atraviesan la materia la tercera propiedad de las ondas escalares es la posibilidad de modulación en frecuencia y longitud al mismo tiempo por lo que la transmisión de información es mucho más densa y eficiente a diferencia de las ondas electromagnéticas que solo permiten una modulación simultánea limitada por c la velocidad de la luz C, la velocidad constante, está limitada por la velocidad constante de la luz. Ese es el problema de las ondas hercianas del electromagnetismo caliente que usamos, de la electricidad común de los hogares. Otra propiedad, que las ondas escalares son más estables cuando son más pequeñas y más rápidas, muy estables a velocidades superiores. 1,618 a diferencia de las ondas electromagnéticas que solo permiten una modulación simultánea. La sexta propiedad es que las ondas escalares no son detectables con los instrumentos de medición actuales ya que están basados en la velocidad c constante. Por eso decimos que esta velocidad c constante es la que limita, es la que hace que podamos hacer una modulación simultánea en las ondas hercianas. Por eso decimos que está limitado por esta constante de la velocidad. Por lo que serían necesarios más de un centenar de instrumentos de medición para poder cubrir todo el rango de frecuencias y velocidades de las ondas escalares. ¿Vale? La séptima propiedad es la velocidad de propagación variable que las ondas escalares tienen. A ver si lo explico. Digamos que la velocidad es mayor, no es constante. Es la radiación escalar de neutrinos. La velocidad sí es constante con los fotones. Sí que hay una velocidad constante. La velocidad es menor que la constante en el plasma, en los vórtices térmicos en los biofotones, en la radiación terrestre. ¿Mm? Y también la velocidad es igual a cero cuando hay ruido, cuando hay antenas. ¿vale? Hay una densificación de la energía. La octava propiedad de las ondas escalares es que esta energía en las células, en los sistemas orgánicos, es la que usa para comunicarse entre sí. Las ondas escalares magnéticas son una condición indispensable para establecer dicha comunicación entre las células y entre los seres vivos de un planeta. Son las responsables de que se alcance la resonancia son las ondas que hacen que unos, que unos y unas resonemos con otros y otras para lo cual se tienen que cumplir tres condiciones misma frecuencia, misma forma de onda o modulación y oposición de fase 180 grados y la novena propiedad que hemos conseguido estudiar es la ecuación extendida de las ondas aquí os dejo una imagen para estudiarla es la ecuación de la onda escalar ¿vale? esto todavía no llego a comprenderlo pero lo estoy estudiando aquí os lo dejo para que podáis hacer lo mismo y juntos podamos descifrar este misterio que está delante de nuestras narices que está delante de nuestros ojos, que está dentro de nuestros ojos esta es la ecuación del profesor y doctor e ingeniero K. Meili os he puesto sus imágenes y he resumido su investigación Nos podemos adentrar más en toda esta información. La distancia es importante en la onda escalar. No se pierde energía con la distancia. Más bien, se gana. Como, como que es todo lo contrario a lo que conocemos de energías hercianas. De frecuencias hercianas. Es lo contrario. A más distancia más energía la divergencia del campo es escalar onda escalar longitudinal el vector de campo oscila en dirección de la propagación la velocidad de propagación es variable no constante en las ondas escalares vale por eso decimos transversal si sí, la onda Electromagnética, herciana, es una onda tras, transversal. Los vectores de campo oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación. La propagación ocurre a la velocidad de la luz, c, la velocidad constante. Y dijo Nikola Tesla, la naturaleza ha almacenado en el universo energía infinita.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 Sabemos por esto que la verdad no puede estar por mucho tiempo oculta E instintivamente sabemos que el entendimiento está frente a nosotros Nikola Tesla, 1891 Gracias, genios Nikola, al revés, es Aloquín Este es el proyecto Aloquín, Venus Aloquín Gracias, y vamos a seguir no solo investigando la teoría, sino desarrollando. Y esta es nuestra idea y nuestra investigación. Ciencia abierta, código libre, para que entre toda la humanidad podamos disfrutar de la energía radiante, que está en todos los lugares y al mismo tiempo. Salud y alegría, hasta la próxima. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.